Buenas tardes, eh, yo soy Pedro Brun, soy, como ha dicho, residente de Psicología Clínica del Hospital Río Ortigas de Valladolid y formo parte del movimiento La Revolución Delirante desde hace, de hace mano, más o menos un año. Eh, eh, hace un, unos días un, un compañero eh, hizo una cosa muy graciosa, que a mí me hizo mucha, mucha gracia, pero me dio mucho de pensar. Eh, se presentó, estaba dando estaba, estábamos tomando algo y se presentó a alguien diciendo hola, soy tal, soy psicólogo, con perdón, a mí me hizo mucha gracia pero eh, luego me puse a pensar en ello y, y me di cuenta que si nos ponemos un poco serios y si nos ponemos a pensar más que lo que quiso decir, pero un simple sascarrillo y te pones a pensar más que lo que ha dicho Puede que convertirse esta frase en algo nada trivial y que nos incumbe a todos los profesionales de la salud mental. La gracia de un chiste está en el absurdo de la verdad que, que tiene. De gracia, el absurdo de la verdad que hay en el fondo. Y es posible que estas dos cosas, algo de absurdo y algo de verdad, tenga el hecho que los profesionales de la salud mental. Queramos que pedir perdón que debamos de resarcirnos por la culpa que adquirimos al aceptar el ejercicio de poder que a nuestra, a nuestra profesión se le exige con los pacientes. Las relaciones de poder inundan la práctica asistencial y clínica de la psiquiatría. No es el poder en sí algo nocivo. La opresión y la dominación no son sus únicas metas También en la libertad y en, las, en el amor, las relaciones de amor Están indicadas por las relaciones de poder Tampoco todo el ejercicio de poder que hace la psiquiatría Ha ido orientado al sometimiento y al encierro Desde la escena mítica de liberación de los locos De sus cadenas por Pinel hasta la... Eh, las reformas psiquiátricas de las últimas décadas ha recorrido la historia de la psiquiatría una corriente libertaria y liberal que ha ido paralela también a otra más a otra, a opresora y de sometimiento esto siempre ha traído paradojas siguiendo esta corriente liberal eh, en palabras de Fernando Colina eh, dice que esta corriente sigue la tarea más noble de la psiquiatría Que ya no es en sí curativa estrictamente Sino emancipadora y liberal Desalienar al alienado Cuyas vivencias están sometidas al discurso de otro Una manifestación muy vistosa de ese poder que la psiquiatría tiene es que, sea como pocas profesiones, tan tutelada judicialmente sus decisiones. Todos los días en, el, en la planta de la hospitalización de agudos está un juez dos tres que supervisan. Supervisan ya no la violencia que puede ejercer el paciente contra el personal o contra la sociedad o incluso contra el mismo, sino que... Supervisa, están ahí para proteger a la persona de los posibles abusos del médico, de sus decisiones. Se autoriza la internación en pos de una mejora de salud y una pronta recuperación de sus derechos, protegiéndole del albedrío de nuestra soberanía. Lo que es otra cosa es que esa decisión médica nunca se vea contrariada por el juez. Foucault no dejaba clara la definición de poder psiquiátrico pero detalla algunas características y, la, y las contrapone contra otro tipo de poder que es el poder eh, soberano Lo hace mediante un par de, de escenas significativas que encuentra en la historia de, las, de, la, de la psiquiatría La primera es eh, la historia del rey Jorge III es un monarca inglés, siglo, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX que ahora sabemos que por Porfiria cae la manía Es por esto que eh, se le es destituido de su cargo y encerrado en una habitación del castillo de Windsor con cojines por todos lados para que no se haga daño y para que no se escuchen sus gritos Quedan a su cargo dos criados que deben atender sus necesidades, pero en ningún momento permitirle hablar o dirigirle ninguna palabra hasta que el médico estime que está curado. Mira, os voy a leer un, una parte del relato de esta escena, ¿vale? Hablamos de Pinel, del liberador de los locos, del explorador de la psiquiatría moderna, del tratamiento moral. El alienado, alejado de su familia y de todo lo que lo rodea queda confinado en un palacio aislado y se lo encierra solo en una recámara cuyos cristales y muros se cubren de colchones para impedir que se hiera. Quien dirige el tratamiento le informa que ya no es soberano y le advierte que en lo sucesivo debe mostrarse dócil y sumiso. Dos de sus antiguos pajes de una estatura hercúlea, esto de la estatura de hercúlea de los motivos físicos es algo que se repite mucho en los los psiquiatras de la época, Pinel y Foderé, a los vigilantes, a los médicos, a los sirvientes, el estatuto que ellos crearon, se eh, reunieron unas, unas directrices de cómo debían ser físicamente para asustar y amedrentar al loco. Eh, Herculea, dos antiguos de la sector Herculea, quedan a cargo de atender sus necesidades, pero también de convencerlo de que se encuentra bajo su entera dependencia y de que de allí en más debe obedecerlos. Un día el alinado, en su fogoso delirio, recibe con mucha dureza a su antiguo médico durante su visita y lo embadurna con suciedades y basura. Uno de los pajes entra al punto de la recámara, sin decir una palabra, toma por la cintura al delirante, también reducido a un estado de muy repugnante, lo arroja con vigor sobre un montón de colchones, lo desviste, lo lava con una esponja, le cambia la ropa y mirando con altivez, sale deprisa para retomar su puesto. Zuko ve en esta escena algo clave. La locura del rey lo hace caer bajo un poder... Distinto al poder soberano que él ostentaba Donde sus servidores estaban al servicio de sus necesidades De las necesidades del monarca El poder soberano es individual Se basa en unas marcas ancestrales Y unos rituales que le dan sustento Y que eh, mantienen ese estatus asimétrico Entre el rey y el resto de siervos Estos los siervos conforman una, una entidad eh, múltiple en que cada uno coge la función que le toca, la función de siervo Todos los siervos son iguales, tienen la función, ya sea de siervo, de súbdito para el rey o de laico para, para el, pues, el monje, el fraile que le tenga su cargo Es un poder el soberano que homogeneiza desde la base, hace ciervos a la base E individualiza al superior ¿Vale? Este poder lo, lo compara con el poder fútbol compara con el poder psiquiátrico Al que se refiere como de otro tipo de poder que lo llama disciplinario Este poder disciplinario ya no se trata, se trata ya de un poder anónimo sin rostro Que se reparte entre mucha gente Y que además no se formula Los siervos entraban sin hablar Esto es un poder que se reparte en mucha gente Pero sobre todo es un poder que se erige en nombre De el carácter implacable de un reglamento Asimismo el, el efecto de este poder No se basa en consagrar a alguien Como ocurre con el segurado en, en en afirmar a alguien, en concentrar el poder en un individuo y darle un nombre, sino se basa el poder disciplinario en recaer sobre alguien, sobre la persona y sobre ese cuerpo para construir en él un cuerpo dócil y obediente. Se define porque recae de la misma manera que recayó en el cuerpo del rey descoronado. Donde ya sus sirvientes ni siquiera atendían sus necesidades como rey La otra escena que considera clave Foucault para explicar el poder psiquiátrico El poder disciplinario es la conocida escena de liberación de los locos de sus cadenas en 1795 Que impulsó la práctica del llamado tratamiento moral de las enfermedades mentales al liberar a los enfermos, nos dice Foucault que Pinel no elimina la violencia, sino que la desplaza de las ataduras y la mete en la obediencia. El loco, desde entonces, debe someterse a la voluntad del médico. Entonces aquí, también, como vemos, se pasa de un poder a otro, del poder soberano uh, al, al, al poder de obediencia, al poder disciplinario. Otra característica del Poder Disciplinario es que controla cada una de las actuaciones que ocurren en una persona Tienen, digamos, la forma de panóptico El panóptico es una estructura arquitectónica que crearon el 17, se llama que Para construir instituciones carcelarias donde en el centro de ella estaba los vigilantes y radialmente surgían los diferentes pasillos de celda donde en todo lugar y en todo momento podían verse quién y dónde está haciendo qué. Vean un párrafo también del Traté médico philosophique de, de Pinel que es bastante significativo. En presencia de un alienado furioso, el vigilante se acerca con apariencia intrépida pero lentamente y paso a paso hacia el alineado, Sin llevar ningún tipo de arma para evitar exasperarlo Le habla con el tono más firme y amenazante mientras avanza y mediante combinaciones atinadas Sigue atrayendo toda su atención para sustraerle la visión de lo que ocurre a su lado órdenes precisas Da órdenes precisas e imperiosas de obedecer y someterse un poco desconcertado por este continente altivo del vigilante, el alienado pierde de vista a los demás objetos y a una señal se ve rodeado de improviso por el personal de servicio, que se acercaba a paso lento y como no quiere la cosa, cada uno de los sirvientes toma uno de los miembros del furioso. Uno el brazo, otro un muslo, otro una pierna. ¿Por qué es importante estas dos escenas? Porque inauguran un modo de hacer y sobre todo un modo de saber sobre la locura Es desde estos dispositivos de, de poder donde, donde se crea y se irá forjando el supuesto saber sobre las enfermedades mentales El saber psiquiátrico lo que primero de la edad moderna era una regulación jurídica y moral de los anormales, de los eh, vacos de los maleantes, de las prostitutas, de los alienados, que, se, eh, que llenaban los leporetos vacíos de leprosos, que poco a poco se vaciaban de leprosos y se iban llevando de toda esta gente que no querían y que estaban allí de una manera judicial, de pronto... Fue, de pronto, eh, se metieron los médicos y se convirtió en un régimen disciplinario médico Con el médico a su cabeza Luego, lo primero, lo primero fue el poder En la psiquiatría, el tratamiento psiquiátrico lo primero fue el poder Contra la locura Y después nació el saber esto no debe olvidarse, pues mucho creen que podemos ejercer y tratar a las personas porque sabemos. Pero en nuestra historia la psiquiatría comenzó de manera inversa. Primero se reivindicó en su manera, en su especialidad médica, eh, se reivindicó mediante, mediante, mediante el poder, no, no al revés. Primero poder y luego saber Uh, sí, bien, ¿eh? La práctica negativa de este poder la puedo llamar violencia. Y si es así, la salud mental, en salud mental, se ejerce continuamente la violencia. El encierro, los tratamientos no consentidos, las múltiples y sutiles maneras de restringir la libertad de las personas y el atontamiento sistemático de los sujetos son operaciones frecuentes en el tratamiento de la locura. En el terreno teórico, los modelos interpretativos y los sistemas diagnósticos mal interpretados solo causan una menoscabo a la dignidad y humillan a las personas. Foucault señaló que la psiquiatría es una reacción de la medicina ante el poder intrínseco de la locura El loco es un ser temido, no por su violencia, sino por la capacidad de omnipotencia que tiene Por la capacidad de estar por encima del resto La locura supone el acceso a un mundo que está vetado para, para muchos de nosotros Esto genera incomprensión recelo, pero sobre todo miedo miedo, porque el miedo a la locura y eso te das cuenta cuando trabajas con, cuando te relacionas y cuando tratas con muchos locos es el miedo a la locura propia pues antes de continuar con las, con, con las estrategias que el poder disciplinario ha ejercido sobre los locos sobre la locura voy a hablar un poquito de por qué hablo de loco y de locura es un concepto que a mí me sorprendió escuchar con, cuando llegué a hacer la residencia y sorprende, bueno, sorprende a menudo cuando, cuando hablo de ello hay muchas razones por las que yo escojo hablar de loco o de locura una de ellas que me parece que empobrece menos a la persona que la de enfermedad mental Nos podemos olvidar que enfermo es aquel que no puede y además la enfermedad le iguala al resto de enfermos. Mientras que la locura se puede hablar de muchas maneras, ¿no? Y no siempre la locura, no siempre la locura se ha hablado de una manera denostativa. Eh, Aristóteles, en el problema 23, se planteaba por qué los sabios son melancólicos. Y John Nash, el premio Nobel de Economía, cuando. El de una mente maravillosa, ¿lo conocéis? Cuando le preguntaron a una periodista, de un poco ávida, que oye, tú un premio Nobel, tan inteligente como ¿cómo es que creen esas movidas de conspiraciones rusas. Y él le respondió que las ideas más brillantes que había tenido para ganar el Nobel le llegaban con la misma densidad que le llegaban las ideas de la conspiración, no podía defenderla. De la locura se puede hablar de muchas maneras Y se ha hablado de ellas Muchas veces Desde la literatura y la filosofía sobre todo La clínica actual la rechaza por completo No se escucha en ningún momento Una manera de hablar de ella Es decir que la locura es una manera de estar en el mundo Es una forma de relacionarse con el lenguaje Pensad que cuando lo hacemos Como que... Uh, nos tiramos sobre un mar del lenguaje, eh, un mar de palabras que acotan cada una de nuestras necesidades, nos enseñan a poner palabras a lo que necesitamos. Estamos rodeados de ellos, no veríamos esa silla si no se llamara silla. La distinguiríamos, pero no la veríamos. El lenguaje nos protege, no solamente nos, eh, no, no, es algo, lo utilizamos, sino nos utiliza, nos protege de la... De, de algo, de lo real, de la realidad se llama. Tiene, tiene varias funciones y las maneras de relacionarse con él no solo son una hay varias la locura es una manera de relacionarse con el lenguaje una manera de relacionarse con el deseo del otro con ese abismo que implica lo que el otro desea que, que tantos crevaderos de cabeza nos trae pero no solamente es una necesidad Sino también es una capacidad Y sobre todo la locura Es una relación con el saber El loco Es el que sabe Al loco Lo peor que le puede entrar es la duda Es una creación Por eso única y diferenciada del resto Que puede ser más o menos angustiante Que puede ser imperfecta Que puede provocar Sufrimiento, lo veo todos los días Y puede ser genial Una solución genial, sí Porque Una solución genial porque Ante la más profunda Soledad y el vacío Inominado de la asistencia De que los locos Son los testigos más fieles Puede ser la mejor elección Y a veces la única Según Foucault Volvemos al poder ¿Vale? Según Foucault, el poder psiquiátrico se vale de varias estrategias para marcar la locura Lo divide en cinco ¿vale? La primera habla de una disimetría disciplinaria La voluntad omnipotente del médico busca un estado de docilidad y sumisión En última instancia se dirige a evitar esa capacidad de omnipotencia que tiene la locura Recordemos al rey Jorge III, que se le permitía ser rey, pero no creérselo. Cuando se lo creía, lo encerraron. Esta disimetría se muestra en su máximo esplendor en el trato psiquiátrico con los delirantes. El delirio, en la locura, funciona como un bálsamo reparador de algo es aún mucho peor de una angustia inefable, redundo sin palabras que deben crear este es el trabajo del loco el trabajo que hace es formar esa íntima narración que les defienda de ese vacío atroz que fragmenta su identidad y les aboca a la perplejidad inestable es un momento muy sensible yo no lo había visto lo, lo, lo, lo, lo vi hace, hace pocos meses Es un momento muy sensible de, de enigma, de duda En el que siente la persona una angustia que no sabe explicar Y que además está comedido a ello y no encuentra palabras Y cuando no hay palabras, a veces, cuando hay palabras Lo que se pone a veces es el acto Y es el momento más sensible porque pueden hacer cualquier cosa de hecho, rezas porque exploten delirio, porque, porque empiece a darle, una, a darle un, un sentido a lo que le pasa. Si no lo tienen, se mueven en ese estado de perplejidad o caen en las garras de la angustia atroz, en las garras de la melancolía. Decía un brillante loco de nuestro servicio, hizo: prefiero creerme Dios a saberme solo. Los delirios funciona como un farmacón para el loco En dosis justas es, son los que le dan estabilidad Es lo que da, lo que da estabilidad eh, Este hombre que os comenté perplejo en La primera vez que hablé con él No sabías tenía yo más miedo que él Porque es el miedo auténtico a la locura Y el segundo día me vino eh, todo resuelto ya estaba Le habían envenenado en la. En la.. Le habían envenenado en, en la fábrica. Todo tiene relación. en relación con él. Y venía de lo más dispuesto. Lo había conseguido menos mal. Beneficioso eso a ciertas dosis, pero letal. Eh, tan cuando eh, la dosis es muy baja cuando la dosis de delirio es muy baja, por si se lo hemos provocado nosotros con fármacos o porque no ha encontrado él manera de hacerlo, ya que le deja desnudo ante esa angustia que hay detrás que le puede llevar a la culpa, a la melancolía, o al revés, que le inunde tanto el delirio que acaba inhibiéndole toda su vida y distanciándolo de todos los demás, porque la cualidad del delirio es que es... Incompartible, es única, es mía La actuación de los profesionales sabiendo esto Debería ser un sagrado respeto Un sagrado respeto por, por este síntoma, por el delirio Por lo que él quiere decir, por esta defensa Perdón. Se le acompaña en el relato que va contando sin estorbarle, sin interpretarle Siendo testigos y escuchando le ayuda a elaborarlo, a estructurarlo. No escucharle como un interlocutor que va intenta decirle lo que es cierto, lo que no es cierto, porque no es un acto comunicativo, es un acto demostrativo. Surge de una experiencia fundamental de significado a la que no tenemos acceso y que nunca podremos ser hilanderos. Otro brillante paciente decía a un profesional que intentaba eh, convencerle el error en el que estaba metido por creer que los vecinos le pues, eh, escuchaban por las paredes le dijo, después de estar un rato convenciendo, dice Sí, sí, sí, sí doctora, es que usted tiene razón, pero no me convence Otra estrategia que Foucault Habla de que Foucault eh, más de la que Foucault habla de que, que ejerce por el psiquiátrico sobre la locura es el uso imperativo del lenguaje. El lenguaje deja de ser un acto de dialéctica y se convierte en una imposición eh, de un discurso que no es el suyo. Esta es la definición de la alienación, de estar sometido a un discurso que no es el otro. Alienamos a las personas con nuestro discurso. De este modo. La sumisión de la locura siempre ha ido acompañada de algo de silenciarla No solamente al loco se le aparta, también se le calla y no se le escucha Todo empieza, todo empieza la verdad es que mucho empieza digo, Bueno, mi compañera dice todo digo, bueno, mucho empieza por el lenguaje que utilizamos Normalizar, discapacitado, menos válido, incapaz, ido, descontrolado, enfermo Rehabilitado Es veneno puro Habilitarle para ¿Para qué va? Volver a trabajar, a estar en funcionamiento Lo que queremos, lo que quiere El capital O lo de, ¿cómo es eso? ¿Integrar? ¿Integración? ¿Integración? ¿No? Reintegrar, reintegrar. O sea, una persona que Sale de un círculo De una estructura Que le está haciendo daño La queremos reintegrar Se escucha, bueno, todos estos son términos que empiezan desde el poder del saber de, del psiquiatra y que luego influyen en la realidad del paciente. Es un acto de violencia total. En, los, en los, equipos, los equipos se escucha mucho. Tiene que darse cuenta de, tiene que aprender, eso no es real. No le hagas caso que está delirando. Tiene que centrarse. No tienes conciencia de enfermedad o historia. Le falta adherencia al tratamiento Es un trastorno bipolar Que lo mejor para él es Esto es una enfermedad Tienes que tomar la medicación No puedes hacer esto o lo otro Esto te pasa por tu enfermedad Es que acabas de decir Esto que acabas de decir es por un síntoma de tu enfermedad Eso te pasa porque la enfermedad es así Eso se lo cuento a tus padres Porque tú estás enfermo Y no eres consciente Que esto no se dice pero se si hace yo lo he escuchado te ingreso en contra de voluntad porque no tienes adherencia Se me mezcla la rabia con la risa Todo esto Todo, estas, todo esto nos muestra a un profesional que bajo, bajo las buenas intenciones Ya podemos hablar si queréis del infierno de, del paternalismo y de las buenas intenciones Inscribe una violencia absoluta sobre el paciente porque no hay mayor acto de violencia en salud mental que recibir ciudadanos y devolver enfermos. La otra de las estrategias que utiliza el poder psiquiátrico es organizar todas las necesidades del loco, de la, desde las más eh, mínimas hasta las injerencias mayores en su libertad, el dinero. Los régimen de salida, las horas de comida, elegir el cuidado, que si no. Mira, yo una vez entré a rehabilitación, una semana que tenía los pantos dos semanas, sin ducharme, sin hacer la cama. Tenía la cama, hecha aún, un... Y estaba echando la estaba echando una bronca a un... un compañero. Estaba echando una bronca a un sur, le... que no había hecho la cama, no se había duchado. Digo, yo estoy aquí. Llego, estoy yo aquí en, en la historia y me tiro de los pelos eh, Los espacios que puede recorrer Su historia, Dios mío, tiene, tenemos la historia de la gente eh, Puesta en, en mil sitios, si no sabéis qué daño hace eso Un diagnóstico que te hicieron hace 10 años No sé quién, un aventurado diagnosticólogo Hoy te impide tener a tu, la custodia de tus hijos tenemos todos los secretos, todo lo más íntimo eh, de, la, de las personas y además lo escribimos con auténtica... Con las historias grandísimas, completas, integradas... Yo cada vez mis historias y mis informes dicen menos. O sea, de hecho ten, tengo... Un, un, una hoja, tengo una hoja en que el informe básicamente añado dos palabras por si hay que cambiar algo. Cuando menos se cuente Mejor para todos Al loco se le impone una identidad estatutaria Se le liga, se liga su individualidad a una identidad social Se busca que se identifique como enfermo Y que lo que le ocurre es una enfermedad Es curioso no solamente le llamamos enfermos sino le enseñamos a serlo, Si eh, psicoeducamos. educamos ¿No? Le enseñamos a hablar con y hablamos con su enfermedad el gran eslogan de, de la psicoeducación, de las enfermedades mentales o una enfermedad médica más, o que la esquizofrenia es como la diabetes, además de ser un vergonzoso error, una vergonzosa mentira, reducen la subjetividad del sujeto a una suerte de redes neuronales o defectos, o algo defectual que tiene que reaprender o... Cómo se dice cuando pagas el ordenador y le das resetear. No, tienes que volver a aprender a hacer habilidades sociales. Tienes que volver a aprender a subirte la autoestima. No, es que tal. Te... Ah, sí, sí, sí. Y además, bueno, si tienes conciencia de enfermedad, ya eres un grande. Aunque no tengas conciencia de quién eres tú, eso sí, eh. No pasa nada. Lo de conciencia de quién eres, solo para los sanos. Ellos ya te digo yo cómo, cómo eres que lo tengo aquí en el reglamento Ah y luego la adherencia al del tratamiento claramente farmacológico siempre va muy ligado todo ¿sabéis quién es el, el mayor mecenas de los estudios para la psicoeducación? las farmacológicas, les viene genial mantener a la gente psicoeducada para que tengan su tratamiento crónico perfectamente puesto esto implica, por tanto, erradicar la identidad de la persona y sustituirla por un, síntoma, por un síndrome que otros han, han creado en base a criterios epidemiológicos. Bueno, en suma, no sé si sabéis cómo se hace el DSM, pero básicamente se juntan unas personas en un lugar, toman un batido de vainilla y deciden cuántos síntomas tiene, cuántos síntomas y cuánto tiempo eh, vale, para esta enfermedad se inventan enfermedades De hecho, yo os propongo un juego que os inventéis la vuestra Yo tengo un trastorno youtubero de la personalidad Gasto muchísimo tiempo en ver vídeos de gatos Y de youtube, ¿sabes? Pues no creáis que estoy de broma porque No sé si el batido será de vainilla pero Seguramente con batido habrá Y luego otra Otra de las estrategias que utiliza la, la, el poder médico para controlar la locura la, un poco, es curiosa explicar la desedonización de la locura la locura tiene una parte terrible que pues la vemos pero tiene una parte muy placentera que es más placentero que, que creer que, que, te están, que, te, que, te, que te quieren que te están vigilando que están enamorados de ti que te observan Que eres el rey Ya se sustituye toda la locura Por enfermedad y nada No puede el loco gozar de ninguna De, de las ventajas que también tiene Todo delirio Es enfermo Al final, bueno, el loco Sufre la simetría respecto a nosotros, se le impone nuestro lenguaje, organizamos sus necesidades, buscamos que se identifique como enfermo y que lo que le ocurre es una enfermedad. Existen otras formas muy distintas de violencia que traigo aquí para poder meterlas en el debate, ¿vale? Las que todos admitiríamos como tales, la macroviolencia, por pues las contenciones mecánicas. No, ahora se llaman, en marca blanca, se llaman contención terapéutica Que además ya no se hacen para que no se haga nada Se hace con prevención, para que no pueda llegar a pensar yo que pueda hacerse algo Cuando quiere el médico o cuando quiere la enfermera Porque se pone sí precisa Y claro, un paciente pesado muchas veces lo precisa Además de todo el... De todo el la problemática de lesiones y muertes que se que sigue habiendo con el tema de las contenciones. El ingreso involuntario sigue siendo utilizado como método de castigo en vez como última opción. Además está la última ley del 2010 llevada al constitucional porque puede haber eh, problemas. No, de eso no me he enterado perfectamente, pero hay problemas de incompatibilidad con los derechos humanos. Han añadido como una cláusula en la que permiten al médico incluso eh, una, una mayor diligencia para ingresar a la gente, un mayor poder para ingresar a la gente cuando él quiera, ¿no? por motivos, ya creo que es eh, daños a unos y a, a mí mismo. O sea que si te si hago daños a los muebles, o sea, si yo en mi, mi momento de descarga y por un momento pongo a hacer daños a los muebles, me pongo a ingresar porque yo no quiera. Estuvo aquí Patricia Rey, ¿no? Sí. Patricia Rey nos habló hace. hace una hora de nos habló de. nos comparó un poco con, con las medidas de control eh, de la locura y la medida de control de la... hacia los criminales. Y la verdad que tienen muchas. tienen en algunos sentidos más, más protección los criminales que los locos. Y yo me voy a. Voy a avanzar a decir que yo trabajé trabajo en geriatría, soy enfermero también Y te digo que con los dementes se les trata mucho mejor Se les deja hacer mucho más cosas eh, Luego la microbiolencia Hay que señalar el diagnóstico como la... Como la primera de las, de las violencias de las más extendidas se nombra a la persona con nuestro lenguaje base a mi experiencia que además queda marcado ya diagnósticos que se hacen hace un montón de tiempo luego te, te vuelven a escupir además, además de que convierten a la persona en eso en una etiqueta, todo lo que supone la incapacitación civil que este hace, hace, hace po pocos años es solo una fiesta se incapacitaba a cualquier persona y además, totalmente, hasta para votar Lo que tiene que ser un instrumento que, Un instrumento último Que, os digo una cosa que hasta piden muchos pacientes Mira, no puedo controlar el dinero, necesito que alguien me lo controle un tiempo Pedir esa ayuda de tutela Pero solo ahí, ¿por qué no votar? Ahora ya estos, además... Mmm, ser incapacitado era muy fácil, pero quitarte la incapacidad, la capacidad, era, era un espectáculo de papeleo y de hice demostraciones, o sea, se entra pero no se salía, incapaces durante años, décadas y décadas. Y otro, bueno, pues otro, otra forma de violencia, muy curiosa, pero a mí me asquea mucho, que es el consejo, que es casi fanatismo hay gente fanática del consejo eh, obligar a otro a, a compartir una verdad que no es suya, dice Piera Auglanger una teórica del consejo, ¿verdad? la adoro nuestra realidad es más útil y debe ser acatada, sabemos lo que les conviene las familias en este caso entran mucho en juego, son muy aconsejadoras los profesionales en vez de construir constituir una parte de esa sociedad que diagnostica y que promueve la enfermedad deberíamos ser útiles a las personas ayudándoles a construir su manera propia de estar en el mundo en el que puedan vivir sin estar continuamente enloquecidos, aunque locos En la sanidad pública hay lugares, pequeñas islas, donde nos enseñan a trabajar bajo estas ideas En el Hospital Universitario Río Ortega intentamos desdibujar el diagnóstico que trae y ver detrás de esa unicidad Que puede construir algo nuevo cambiamos la pregunta de entrada al paciente para acercarnos a él cambiamos desde la lógica del tener que es la que se maneja cuando entras al hospital cuántos síntomas tienes tiene esto se le da tal qué tienes y el pregunta, y este qué tiene y este qué tiene a una lógica del ser qué necesitas y de qué sufres ¿Por dónde te has roto? Si sustituimos el tratamiento por el trato Construimos relaciones que puedan ser provechosas para las personas El tratamiento farmacológico, muy útil para muchas personas en muchos momentos Nadie lo niega, ni el más antibiologicista eh, Se convierte ya no en una solución final y unívoca ante una etiqueta se convierte en un medio para poder seguir construyendo cuando la angustia, la pulsión o el delirio te ha invadido, te invade. Siempre, claro, pactado y con el sodo, no sabéis cuánto los, pa cuánto los pacientes, cuántos pacientes saben lo que les sienta bien y lo que no. Además, están hartos de manejar las medicaciones y, y si a nada que llega un residente ya sabe lo que le va a dar y lo que no, lo que, por dónde tira. En resumidas cuentas, es una labor que se adapta a la persona y no a lo que creemos saber que ella necesita A veces resulta más útil cuando alguien está mal Acompañarle a que salga a la calle cuando nos está diciendo qué es lo que le cuesta que darle una cita para dentro de un mes A veces es más útil, es más eficaz y es más eficiente ir a su casa que esperar a que, a que ingrese O ayudarle a hacer la mudanza que subirle la medicación. Por todo esto, una serie de jóvenes profesionales de la salud mental, formados en el antiguo hospital eh, psiquiátrico de Villafián en Valladolid, pensaron que los nuevos profesionales que nos estamos formando en estas líderes debemos discurrir sobre todos estos fenómenos. Se forma entonces la revolución delirante como un movimiento que lleve las ideas, las ideas que hicieron nuestros maestros en, durante las reformas psiquiátricas a este tiempo, al tiempo de la ciencia sí. Propone... puesto... Eh, eh, la revolución delirante fomenta una especie de lucha social Por restablecer la libertad de las personas con malestar psíquico Pero dentro de la comunidad propia para eso Para combatir el, el estima que padecen Puesto que se necesita para ello una, un trabajo y una aceptación colectivos Muchas de esas actividades se encaminan a la formación de los profesionales Que podemos actuar directamente en la comunidad eh, Propone utilizar la idea de locura en contraposición a la esta de enfermedad mental eh, de una manera natural y pública para poder, para poder porque consideramos que individualiza y estigmatiza menos a las personas eh, se trata de dibujar la jerarquía entre el paciente y, y el terapeuta que ha creado esas barreras de poder que se han ido formando a lo largo de toda la historia de la psiquiatría con la con el objetivo de que en esa relación ya no jerarquizada O jerarquizada, mejor dicho, al revés Porque es él el que sabe Pueda eh, construir como un, un, un entorno de entrenamiento Para que pueda luego eh, elegir eh, la manera de relacionarse con la, con la sociedad La que él quiera Si es mucha, si es poca En definitiva Tratamos de poner en práctica tres objetivos que constituyen el eje principal de la actividad crítica de la psiquiatría contemporánea Uno, crear espacios de encuentro clínicos abiertos a todos que fomenten el debate y el cuestionamiento del modelo actual de la salud mental Conseguido, estamos aquí Dos, potenciar la formación en psicopatología clásica y favorecer la visión más humanista y subjetiva de la persona Y tres, acercar la locura y la salud mental a la comunidad yo llevo dos años dedicados a, a, a aprendiendo, a tratar con, con, con personas con malestar psíquico. Yo llegué buscando a Valladolid un enfoque humanista. A mí lo que me, me enamoró fue lo que, lo que me atrajo, fue que mi tutor me dijera aquí venimos a sacar a la gente adelante. Esto es lo que quiero. Pero me dieron tres tazas, mucho más de lo que yo pensaba. El acercamiento es tan desnudo, es tan humano, que me tengo que tratar yo a mí mismo. Continuo, la, continu la continua dialéctica no es con él, es como yo estoy relacionado con él continuamente. He tenido que desaprender, más que aprender toda la carrera, fuera. Primero, volver a aprender otra escuela, otra manera de entender a las personas. Aprender, desaprender el ansia de curar a la gente, que es una cosa que día a día voy poniéndolo. La libertad y la prudencia cura más que cualquier otra otra de las, otra de las eh, cualquiera de las terapias. Volver a dar la palabra al arenado y permitir que la locura vuelva a ser locura, como, much, como dicen muchos de, de nuestros usuarios, que la locura esté fuera de la jaula. Y ya está. Yeah. <laughs>